Hola, muy buenas noches. Un, un martes más para decir jueves, pero es 10 martes. Un martes más aquí, junto con ustedes, tratando de llevar una amena charla, una conversación desde el alma. Hoy en día, hoy día tenemos a un invitado poeta. Él vive en Estados Unidos, es mexicano. Pero primero me voy a presentar yo. Soy Ada Escalante. El año pasado saqué un libro que se llama Galápagos con amor. Hoy estoy escribiendo un nuevo libro que ya está pronto a publicarse para la cual le tengo una preventa que es cuando el cuerpo habla, cuando la boca calla el cuerpo habla. Es un libro muy muy bueno, va a estar espectacular así que no se lo pierdan. Además de eso yo doy cursos de escritura terapéutica con la cual es una escritura que te ayuda a sanar, te ayuda a conocer tus más íntimos deseos y tus sentimientos, los cuales a veces los ocultamos por el estrés, por el problema que tenemos el día a día. Hola Narcisa, muy buenas tardes, buenas noches acá. Y, y a veces ocultamos todos esos problemas porque queremos eh, pasar por alto, o sea que el día pase, que el día pase, pero no nos damos cuenta que todas esas cosas nos afectan a largo plazo. Por eso es importante a veces tener un, un pequeño break, una pequeña pausa entre medio y decir ahora me voy a concentrar en mí, voy a empezar a escribir, escribir qué es lo que me sucede a mí. Narcisa estuvo en mi, en mi curso de escritura terapéutica y yo sé que ella lo hizo muy bien. Hacemos ejercicios y hola. Y bueno, los ejercicios los, los, como lo hacemos en dos días, el día siguiente los repasamos y vemos que, qué tan efectivo ha sido para la persona. Bueno, eso les cuento de mi parte, eh, yo estoy muy, muy entusiasmada porque el día jueves tengo una, um, una aventura, por decirlo de mejor manera. Me inscribí al desafío de Tony Robbins, voy a estar cuatro días, es un chus tremendo de energía, estoy súper feliz, mi amiga Mari me va a acompañar en esto, así que, ¿qué les puedo decir? Llena, llena de energía, de vitalidad. Con hartas ganas de dar más y más y más cada día. Y expectante de la gente que quiera leer mi nuevo libro. Eh, se los, eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Todos tenemos una historia que contar. Cada uno puede contar su historia. La mía es un poco impactante, dura también. Oh, hola, Carol, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, gracias por apoyarme con mi libro. Muchísimas Gracias. Y bueno, les recomiendo también que lean el primer libro, es eh, la historia de la vida, la biografía de mi madre, una historia muy triste, pero con eh, muchos altos y bajos, pero también con muchas alegrías, una de las alegrías que nací yo, <risa> y, de ese, y de eso he podido hacer muchas cosas, pude aprender de ella, que es, fue una mujer muy fuerte, luchadora, emprendedora, trabajadora, nunca se dio por vencida y eso, y eso me llena realmente. Así que, ¿qué más les puedo decir? Hoy día tenemos un invitado que ojalá se conecte, aunque estamos justo, justo en la hora, así que no, no nos vamos a estresar, vamos a esperar que se conecten algunas otras personas. Y les cuento que, que realmente hoy día me llegó un mensaje bastante bonito, una persona me estaba invitando para entrevistarme a mí y claro, me llena de alegría porque parece que ya están viendo y dicen, bueno, aquí hay que, hay que ver algo. Así que yo les digo nada más que muchísimas gracias, gracias a todos los que me han estado apoyando todo este tiempo, que este so fue un sueño que yo dije, bueno, a la que vayan, que venga lo que venga y yo me lanzo, me tiro, como yo les dije a un principio para mí estar frente a una cámara y hablar sola <risa> es un desafío bastante, bastante grande. Porque primeramente yo creo que todo el mundo sufre ese problema de mirarse a la cámara, escuchar su propia voz. Es muy, muy difícil. Yo creo que hasta la gente que ha estado años en esto les cuesta mucho. Pero dije, bueno, nunca es tarde. Hay que empezar por algo. Y qué más bonito empezar haciendo algo que me gusta mucho, estar junto con mis amigos los escritores, amigos que, que igual que yo, comparten esa pasión de las letras, de escribir, de poder transmitir a los demás lo que uno tiene dentro. Y, y bueno, ¿qué más? Que, o sea, es algo que lo descubrí realmente, o sea, yo, a mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer, pero lo descubrí escribiendo ese libro. Ese libro fue un desafío para mí porque yo se lo había prometido a mi madre. Ella me dijo, escribe, escribe, escribe la historia de mi vida, escribe sobre la guerra, escribe esto, pero dice, ah, es tan difícil. Y cuando se me prestó esa oportunidad tan grande que dije, este curso lo voy a tomar, en siete semanas tienes tu libro en tus manos, y así fue. Fue bestseller en Amazon, lo cual yo me alegro muchísimo, porque esto te da un estatus especial, fue el más vendido en mi categoría, y un amor muy, muy grande por este libro, aunque es, pequeñito, este, tiene, está lleno de amor, lleno de un amor realmente hacia mi madre porque ella sufrió mucho, mucho y quiero, quise darle ese homenaje post muerto. así que les in, invito a que realmente estén ahí hola mi querido amigo, te estaba esperando, bueno estaba haciendo una charlita entre medio para, para que, esperar que tú llegaras y, bueno, ¿qué te puedo decir, eh, Jorge Humberto? Yo estoy muy, muy contenta que hayas querido ser el primero en este mes, el día uno de este mes. Y súper, súper y Eres un gran hombre. Y deseo algún día poder conocerte personalmente, como a todos mis otros compañeros. Así que... Fíjate que pasó algo extraño. Estaba esperando... <risa> Que te conectaras en, a través de una computadora Y nunca me apareció Entonces se me ocurrió no, ver en el celular Y, y no. pues ya vi que, que Acá estabas tú y, y acá en la computadora Nada Todas las transmisiones eh, en vivo en Instagram son por teléfono Aún no sale por computadora ver, Yo me olvido de dicho. decirlo porque Como ya creo que todo el mundo lo sabe Entonces digo, no, lo, no uh -huh. se los digo Pero bueno, gracias por recordármelo Porque la semana pasada también pasó lo mismo Así que bueno, voy a tener que decirles al teléfono. Pero ah, yo qué, qué te verdad. puedo decir, eh, mi querido poeta, un, muy, muy agradecida de tenerte aquí, de haber aceptado mi invitación, de ser el primero de los varones que se, que se atreve a estar conmigo aquí en esta charla. Y feliz de tenerte aquí. Está llegando, ya comenzó a llegar la gente. Muchas gracias. Yo me conecté un poquito tarde, andaba de carreras porque le estaba comentando a los que estaban aquí de que me inscribí al desafío de Tony Robbins. Mm, <ríe> y dije, estoy loca, soy loca, soy loca. Y claro, estoy junto con Mari. Mari también me acompaña en mis locuras. Y me dice, ¡ah, revisa los mails! Tenemos que hacer montones de tareas. El jueves empieza. Digo, Dios mío, no, no, no, dios tío, no. <ríe> Así que, desde comprar una tabla de madera, pero ya me imagino para qué será, pero todo, todo, es, es increíble, va a ser, pero... Oh, una inyección de, de, de alegría y de, de ahí tengo que salir transformada más de lo que estoy. Yo creo que vamos a, esperar. vamos a esperar los resultados. Y qué, qué bueno que, que sea tu primera vez, ¿Sí? creo que no se te va a olvidar, sí. ni la tuya también, porque como es uno de primero de junio, eres mi primer varón en las entrevistas. Te he estado esperando mucho, mucho tiempo, porque todos me dicen, ¿cuándo vas a tener? Porque los compañeros de, del grupo me decían, yo también quiero, yo también quiero. Y decía, bueno. Y como tú fuiste el primero en contestarme, te doy muchísimas gracias por eso. Bueno, yo ya me presenté, vuelvo a repetir, mi nombre es Ada Escalante. El año pasado eh, publiqué un libro que se llama galápagos con amor, dedicado enteramente a mi madre, mujer noruega, luchadora. De aquí pueden leerlo y pueden llorar un poquito con él. Ahora, hola María Julia, gracias por conectarte eh, Bueno, ahora les doy el paso para que mi gran amigo, poeta Pueda darnos una pequeña introducción de quién eres tú Me interesa saber mucho Antes de que te diga, eh, quiero decirte algo Mi A primera ver. impresión cuando yo te vi por primera vez Dije, ¿y este hombre de qué va? Con esas mechas, tan raro. Oh. De comencé a leer tu libro, dije, ese hombre tiene que ser algo especial, porque así como escribe y la apariencia que tiene no concuerda. No, es que no puede ser la misma persona. Con el tiempo, ya llevamos casi un año conociéndonos, con el tiempo te he llegado a querer muchísimo. Eres una persona extraordinaria, sencilla, llena de amor hacia los demás... Te agradezco mucho por formar parte de tu vida y, ¿qué te puedo decir? Muy, muy feliz de que estés aquí y ahora la palabra es tuya. No, al contrario. Imagínate esta imagen en un hospital, como que <risa> <risa> siempre te... Eh, <risa> mi personalidad. Algo Perdón, sí, como que siempre me ¿verdad? Sí, te digo que, que eso es muy común que me pase. Muchas personas a primera impresión como que les causo, no sé, a veces hasta rechazo, yo creo. Pero estoy acostumbrado y es más, este es un juego que, que me gusta jugar. ¿eh? Se nota, no se nada. nota. Lo utilizas mucho, sí, sí, sí. Pero es una impresión bonita después porque dice, wow, qué hombre, qué hombre fabuloso. No, imagínate, era una... una... Un comentario en Instagram, este, abro mi Instagram y dice, pues ¿de qué va tu página? Tú no aportas nada, de, aparece tu cara horrible y ¿y, y qué? ¿de qué va? <risa> <risa> bueno, bueno, pues cada quien sí, sí bueno. Pues mira, yo soy Jorge Humberto Gómez, este, nací en Guadalajara, Jalisco, México. Hace 54 años, en el año de 1966. Actualmente tengo dos hijos, una niña de 13 años, un niño de 11. Eh, pues crecí con, en una infancia muy, muy común. Este, yo no tuve una infancia que digas cómo sufrió este niño, tuvo carencias, sino aunque eh, tuve la ausencia de mi padre porque él emigró a Estados Unidos y, y pues lo perdimos de vista por muchos años, mm. este, aún así con mi madre y vivimos en la, en la casa de mi abuela eh, tuvimos una infancia muy muy bonita muy muy cómoda sin ningún tipo de carencia eh, aparte mi, mi familia imagínate yo yo convivía entre puras mujeres porque era mi abuela mi tía mi madre y mis dos hermanas wow. entonces haz de cuenta este no sé si por eso esa parte tan madera. sensible que pasa? tienes de ahí viene de ahí viene seguramente sí, sí, sí, sí. sí porque incluso eh, en mi familia no hay un antecedente como yo o sea, yo fui el primero que estudié medicina este soy el único que le da por, por escribir o que se interesa por las artes todos mis familiares son como muy prácticos estudian ingeniería administración contaduría yeah. yo fui el el único que se decantó por la medicina Sí, la Necesitamos esas negra. ovejas negras. Okay. Eh, en cuanto a, a mi, mi manera de producir, me, me considero, no sé si tengo un estilo bueno o malo, si guste o no, pero lo que sí soy muy prolífico. Este, a, a mí de las nada me, me salen ideas, este, a veces voy en el carro y y se me viene un, una frase o algo y pues tengo que pararme a, a escribirla para después desarrollarla y así tanto eh, poesías o a veces he hecho algunos pequeños relatos también, estoy integrando algunos para posteriormente englobarlos en un, en un libro futuro y, y también aparte de lo de la música este, aunque yo no soy músico eh, me da por componer canciones mm, y, muy lindo. y pienso que Pienso que no lo hago tan mal. A no, pesar de... sabes que me hiciste llorar tanto con el himno de la asociación. Wow, sabes ah. que fue tan, tan, tan bello que digo, wow, realmente tienes un corazón muy, muy lindo, realmente Sí, y a mí me pasa que, que a veces, cuando vuelvo a escuchar las cosas, siento que no las escribí yo, a veces hasta me gustan. <risa> y eso es raro, ¿ah? ¿eh? Porque uno dice, no, no, sí. eso es mío. <risa> <risa> Así es. Y, y bueno, pues, este... Además, tú haces joyas, es, ¿verdad? Tú eres orfebre, porque eh, tú pones siempre, posteas unas fotos de unas joyas, pero wow Ah, sí, ese es otro aspecto de mi vida que, que me Aparte, es lo que lo que me da de comer, prácticamente. <risa> este Qué increíble! Tengo un, tengo un negocio de, de, de joyería yeah. aquí en, en California, donde vivo, yeah. y pues nos dedicamos a eso y... Y pues gracias a eso puedo financiar todos mis hobbies y todos mis gustos porque salen caros. Qué increíble. Que sí. No, y bellísima porque he visto unas joyas que digo, wow, wow, wow, esa quiero yo, esa quiero yo, te escribo a veces. <risa> bueno, algún día te llegaré a, a ah, llegaré ojalá. Sí. sí, eso pues lo he desarrollado desde que tenía como 13 años, wow. porque uno, unos vecinos este tenían un, un taller de, de joyería. Y pues yo empecé a ir ahí como en las tardes para, para no andar de ocioso. Y pues ahí fui, fui aprendiendo y hasta que desarrollé nuestro, un poco... Nuestro amigo Gustavo te está saludando. Ah, saludos, Gus, ¿cómo estás? Mucho gusto. Así que aprendiste de jovencito ya la orfebrería. Sí, incluso a la par de la carrera de medicina siempre, nunca dejé de, de practicarlo y hacer. Y ya me dio por... De hacer diseños especiales y eso y pues algo es algo que me, que me gusta ¿eh? en cierta forma pues tiene algo relacionado con el arte claro el, la orfebrería es, es algo muy muy bonito yo sé hay personas ah. que tienen técnicas magistrales y eso pero pero yo yo creo que dentro de lo que hago también este, hago cosas aceptables no muy bonitas muy bonitas no seas humilde porque realmente son son obras de arte o sea, una joya es una joya, pero hay veces que tú notas cuando yo como mujer veo una joya y digo, wow, esto está hecho realmente de adentro. Uh -huh. No es solamente ahí, listo, pongo una piedra y se acabó. No, La formación de la joya es muy bonita. Yo lo veo, me encantan las joyas como todas las mujeres. No, incluso la colección que he estado posteando en mi Instagram o en el Facebook este, fue algo que mmm, prácticamente todo lo hice en la cuarentena porque... A raíz de, de la pandemia, pues se cerraron todas las joyerías que, sí. que eran mi, mis clientes de prácticamente. Eh, y pues yo pensé que le iba a pasar mal en, en la cuarentena porque todos los negocios cerrados y, y fue algo así como mágico que empezaron a llegarme órdenes por, por internet, y uh, cosas especiales. Y pues ahí fue, fue saliendo para, para ir, irla pasando y, Incluso trabajé yo pienso que menos y, y gané prácticamente lo mismo, así que uh -huh. en pandemia no me pude, para mí me fue bien, claro que se duele algunas pérdidas obvio. de familiares y eso, pero dentro de lo que cabe, conmigo uh -huh. fue muy benévola toda esta situación de la pandemia. Uh -huh. Yo creo que a muchos les, claro, obvio, no, no podemos hacer algo banal, decir, ah, no, la pandemia, pero... Eh, a pesar de todas estas cosas Que nos han pasado a todos Muchos de nosotros hemos podido sacar un provecho Algo positivo Tanto escribir como tú las joyas Y, y eso es bueno porque si nos ponemos A concentrarnos en todo lo negativo Ya hay suficiente negatividad en el mundo Como para estar uh -huh. centrados Hablando de eso que no, no, nos, no nos ayuda Para nada, o sea, no, no te alza la vida esto o sea, te tira para abajo uh -huh. Sí, fíjate La pandemia me dejó una colección De joyerías prácticamente dos libros este, como 20 canciones oh. y pues ahí <ríe> la, la adhesión al, al grupo de escritores que estoy muy contento de formar parte de ella y, y contribuir al desarrollo y, y sin duda el hecho de que hayan aceptado mi canción como como insignia, se puede decir este fue aceptado, algo... Es un honor, es un honor, sabes que yo creo que yo todo lo que... Pertenecemos a la asociación y yo creo que están de acuerdo conmigo. Es un honor, sabes que nos identifica el, la puesta de, de las imágenes, la música, te lleva una nostalgia. Algo te, yo recuerdo mi país enseguida cuando lo escucho, así que no, un honor. Sí, un honor. Tu, tu partecita de Galápagos sí, y eso a mí me conmovió. Te, yo lloré cuando lo dije, wow, tocaste mi miel. Pues, en parte es la intención, verdad, tener tocar las fibras de las personas y lo hiciste. y cuando lo consigues pues es algo pues muy, muy constructivo que te alimenta que te nutre dice todas sus canciones son lindas dice Marilu maría Mar, Marilu, le digo ya es, es el nuestro nombre Ajá. que tiene maría julia Ajá. sí es verdad preciosa la de tu hija es igual yo, uf, yo me gozo cada vez que te escucho algo nuevo que posteas por ahí que no linda linda sí Sí, también, este, pues pude abrir mi canal de YouTube para guardar mis canciones y mis videos. ¿Ya lo tienen eh, público? La, sí, están públicas. Ok. Sí, y, y algunas, pues ya tienen algunos miles de vistas, ¿eh? Dos oh. o tres, no no todas, pero pero pues ya es significativo. ¿Ya a, ya? <risa> claro, <risa> por supuesto, <risa> ya quisiera yo. <risa> ¿Qué dice? Bueno, es que iba a entrar una. La llamada es lo malo de, de utilizar el teléfono, ¿verdad? Mmm. Sí, pero hay que ponerlo en el sistema. Sí, sí, sí. Hay que ponerlo solamente en el sistema que no te moleste. Entonces, sí, Nada más aquí. Bueno. Entrando a la a ver si... ¿Qué canción ¿A qué canción se refieren? Dice... Ch Cla no sé quién. No hay que olvidar que es un gran... Ay, te paso rapidito esto. Eh, bueno, esto. No hay que olvidar que es una faceta... Ah, fuiste modelo. ¿Qué me cuentas? Carol mm, dice que bueno, ah, no. ¿cómo? Cuenta, cuenta. ¿Cómo, cuenta? Puede, ¿Cómo puede ser con esa cara, verdad? <risa> Pero el cuerpo, ay, ay, ay. <risa> bueno, tra eh, tratamos de, de conservarnos bien porque pues, es nuestra herramienta, ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Si sin nuestro cuerpo en buen estado no podemos hacer mucho. No verdad este, Ah, soy Claudia, fiel, fiel, dice fiel. Claudia Claudia estaba diciendo Que la, ah, algo de las canciones estaba nombrándose Ah, ok ya, Y eso de es modelo, cuéntame, cuéntame Porque me quedé intrigada yo No, si, simplemente En ocasiones me han invitado a tomar A tomarme fotografías Y cosas así este Pero pues es algo que no Que no se me da mucho Por, por el tiempo, sobre todo mm. ¿Verdad? Este, como me la vivo ocupado, este no, no le doy mucha importancia. No, no más importante, no, no, no. Con tal que tú hagas uh -huh. canciones y hagas esas joyas, yo estoy feliz y escribo los poemas. Yo con eso me conformo. Uh -huh. Pero tú, aparte sí. de eso, yo sé por ahí, yo me recuerdo que tú tienes también algo de un gimnasio o das clases de ajá. Uh -huh. Sí, actualmente tengo un grupo de, de entrenamiento y asesoría nutric nutricional en vivo aquí. Eh, antes de la pandemia tenía como 25 personas que, que interactuábamos en el gimnasio. Eh, a raíz de la pandemia pues se cerraron y, y perdí contacto con algunos y eso. Y ahorita, precisamente hoy, tuve seis, seis de nuevo, incluyendo a mi hija de 13 años, que que fue su primer día del gimnasio. Ella es gimna hace gimnasia olímpica, pero pues también se cerraron sus gimnasios. Ahorita están cerrados todavía. Mm. Y, y como están de, de vacaciones, empezó a ir a entrenar conmigo. Aparte, estoy haciendo lo mismo, pero a nivel eh, online. Okay. Estamos englobando un, eh, un equipo muy bueno este eh, que tenemos. Tengo colaboradores en España, en Portugal, en Chile. Mira en México, y pues yo estoy en Estados Unidos, así que les digo, nosotros ya somos las Naciones Unidas en este programa. <risa> ¡Fabuloso! Sí, uh -huh. este consiste en, en darle rutinas de entrenamiento a las personas y también asesoría de, en nutrición, uh -huh. aparte pues el estímulo de estar cerca de ellos y a un precio sumamente económico. Esto uh -huh. lo vamos a estar lanzando, yo pienso que en un mes o dos Dos meses cuando mucho. Ya estamos trabajando en las redes sociales, ya tenemos presencia en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y... ¿Pero de qué se trata el programa? O sea, me interesó un poquito. ¿eh? Eh, mm. ¿Es por un periodo de tiempo? ¿Cómo, cómo funciona? Sí, va, vamos a, a, a vender programas por ocho semanas. Okay. Ocho semanas de entrenamiento eh, mm, por un precio bastante módico. O sea que... Con lo que pagas una sesión de entrenamiento en un gimnasio en un día, yeah. puedes pagar las ocho semanas. Uh -huh. eh, lo que se trata es de hacerlo plural, este, tener muchos integrantes. A, a, pues prácticamente claro. tenemos todos los países de habla hispana eh, y también aquí en Estados Unidos bastante gente, que es en los que nos enfocamos. Uh -huh. eh, entonces eh, el, tenemos una aplicación en la que descargamos las rutinas cada semana. También es el canal de comunicación con nosotros, un grupo privado de Facebook para resolver dudas Y vamos a tener este, clases en vivo los sábados eh, Tengo un, una colaboradora en España, que ella es entrenadora de gimnasio y de, en casa okay. Tengo una maestra de yoga, que ella se encuentra en México Ella va a empezar a dar clases desde el nivel básico para ir progresando con, conforme pase el tiempo y, y tengo una nutrióloga también, una licenciada en nutrición. Yeah. Y pues aparte, pues yo voy a colaborar con, con mis rutinas de ejercicio también y con mi, mi sentido como médico para dar algunos, no, no para diagnosticar ni tratar, ¿Dónde? pero sí aconsejar este, uh -huh. eh, eh, algunas cosas y, y retomar mi experiencia de, de todos estos años que tengo entrenando, uh -huh. qué es lo que me ha funcionado a mí, qué es lo que no, no me ha funcionado los suplementos que sirven, los que no, este, desenmascarar muchas cosas de la de la industria y hacer que la gente se mueva. O sea, yo, mi eslogan mi de, de mi programa es sueño un mundo fitness. Así que, así. Sí, y, y creo que muchas de ustedes este, estar, van a estar muy contentas de, de pertenecer, van a ver. Sí. No, me está interesando, ¿ah? Porque estoy, yo estoy en un tratamiento de hace ya cuatro meses con una... Una chica que me metí por internet y ella es, eh, se llama Fabulosa en Fit, está en Estados Unidos ella. Y claro, ella también da ejercicios todos los días y la alimentación, y bueno, he, he podido perder 14 kilos ya, y uf, me siento totalmente cambiada. Claro, a mí me falta mucho lo del ejercicio, ponerme en forma en ese aspecto, pero poquito a poco, paso a paso, no, no me doy por... Sí, lo atractivo de, del programa es que... Eh, como se descargan en la, en la aplicación, las la rutinas tú lo puedes hacer cuando quieras o, o, o, eh, o si quieres saltarte uno, los puedes saltar, este puedes eh, dosificar tu ejercicio y eso. Entonces, pues es muy práctico, no es como los que dan en, eh, por Zoom, que tiene que ser una hora determinada claro, y, claro. Y, y que si ya se grabó, pues ya no es lo mismo. Claro. Entonces, ¿Y las ocho eh, semanas? Tenemos... ¿Por qué? Porque después de ocho semanas... ¿Hay algo en el cambio del cuerpo? Eh, pues ocho semanas es un, es un buen periodo, sobre todo para los que inician, para que empiecen a ver cambios y motivación. Eh, eh, incluso, pues, el, la pérdida de peso es muy fácil lograrla en ocho semanas, mm. porque eso es de las cosas más, más fácil que puede haber si, si se hacen las cosas adecuadamente. Mm. Eh, entonces, pues ya posteriormente, eh, cada ocho semanas va, va a haber un programa nuevo. Eh, conforme va a haber unos que van a ir avanzando, otros de re, eh, recién ingreso, pues que tenderán a, a inscribirse en lo básico. Es, es una idea, es, pienso que es una idea muy, muy buena, aparte como fórmula de negocio es, es atractiva porque eh, puedes tener 500 alumnos si, si tú quieres, entonces es como, como puedes tener algún tipo de ganancia. Claro. Y, y pues no te representa mucho más trabajo okay. que entrenar a uno o dos. Mm, Entonces, es algo, algo mágico de, de las redes, ¿verdad? Mm. Súper interesante, pero lo raro es que yo no he visto mucho de eso en, en, tu, en tu plataforma, ni en Facebook, ni en Instagram, no, no mm. promocionas mucho. No, es que estamos en, eh, apenas formando material, haciendo videos y eso para, una vez que... Que vayamos a hacer el lanzamiento entonces y ya, ya tener un arsenal de, de material para, okay. para estar ahora sí constante en redes. Y sí lo vamos a hacer incluso con publicidad y todo eso. no Está súper bueno. Avísame, porfa. Uh -huh. Alguien manda un mensaje que no puede entrar a la entrevista. Bueno, yo no puedo hacer nada con eso, desgracia. Uy, ha habido un mensaje. Así es, dice María Julia, pero no sé, ahora ya no he visto ninguno de los mensajes que están hacia atrás, porque estaba tan concentrada escuchándote, que no he visto no, Es súper lindo. Sí. Y vamos a hablar del libro, pero mira, no hemos visto. Vamos despilado. a hablar de libros. No, aquí de todo, de todo. Yo dije bien claro, sí. esto es conversación del alma, de lo que salga. Aquí, uh -huh. no me sí, el mira, te voy a mostrar, este es mi, mi libro. Sí. ¿Sabes lo que yo recuerdo de esa portada? Cuando nosotros estábamos con Navarro, fue, fue, fuiste tú el primero que lanzó su portada en el grupo de Facebook. Yo dije, Ajá. ¿qué es eso, Dios mío? <risa> Una calavera, yo veía cosas raras, decía, ¿qué es esto? Claro, uh -huh. después leí el título dije, claro, tiene razón, ¿no? Sí. Pero ya después Espéritu. que leí los poemas, dije, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero tú, no, mucha apariencia. Que... De mal o no Sí, sí, sí <risa> es, una, es una imagen muy, muy dramática, la sí. verdad Y muy bien realizada este es, Está hecha con carboncillo la, el, el autor de, de esta pintura Es hijo de un compañero mío de la facultad okay. él es, es un artista increíble sí. Con el cual he hecho muy buena mancuerna Incluso, él se llama Antonio Flores Flores Jiménez él, Le gusta que le llamen Flores y él es autor también de, de otras dos de mis portadas que están por salir en, en próximamente, mis, mis libros recientes. Les voy a mostrar uno. Creo que algunos ya los conocen porque los he publicado en, en, en los grupos. De este. no sé si ah, sí, sí, sí, eso es lo que estoy viendo últimamente. Sí, sí, sí. Ese hizo sí, también es, en la portada. Sí, es, este es un óleo. Oh, la original bien. es de 60 por 50 centímetros impresionante me acaba de llegar y este la mandé enmarcar. marcar Bien, dale. y este es mi este en esencia es mi primer libro que escribí se llama anatema yes. lo escribí antes de, de apocalipsis pero eh, pensaba meterle unas ilustraciones en el interior de para, para complementar algunos poemas y me los fueron retardando, retardando, retardando ya cuando acordé ya tenía material para escribir otro, para publicar otro libro Y, y anticipé el segundo Y es Apocalipsis realmente Pero Anatema es, es, es un libro muy especial para mí O sea, lo escribí en un momento muy importante de mi vida eh, Donde tuve, pienso, mucha sensibilidad Para, para crear y espero que, que guste. Lo voy a publicar yo, yo pienso que no, no más de un mes. Uh -huh. Y mi, mi otro libro que está también por, por es, es este, es, wow. también es otra obra de, de Antonio Flores. Uh -huh. es, uh -huh. Esta obra la tituló Los Amantes y yo mi obra la, la titulé Tertulia. Yeah. Charlando entre café y poesía. Uh -huh. Así que eso es lo que viene. Se y lo viene que está. ¿eh? Se viene fuerte. Sí, <risa> Tiene mucho. No, que y hacer. Tengo, tengo algunas sorpresas. Eh. Ah, no sé si pueda tocar el tema todavía, pero tertulia eh, lo vamos a publicar en otro idioma también. ¿Ya? Casi a la par. estoy estoy Estamos trabajando en eso. Eh, lo vamos a, a publicar en Europa también, en otro idioma. Mira. Espero que, que les guste. <risa> Espectacular es la portada, dice Mare. Muy originales. Sí, es solo fabuloso cuando son cosas así. Súper originales, da, da gusto porque sí, nadie más tiene. Originales y de, de alta calidad La verdad, este, yo estoy complacido y, y pienso que No voy a soltar a, a Antonio no, Porque no Pienso que es una, una fórmula que, que me, me ha funcionado muy bien Incluso él ya le está dando clases de pintura a mi hija Ay, O sea, ella te está siguiendo los pasos a ti también ¡Mírala! No, mi hija es, es como mi clon, yo creo Nada sí. más que bonito Casi siempre la segunda versión es la mejor, ¿no es cierto? Sí, mi hija también escribe, este va al gimnasio. Pinta. Es, es una, una persona muy, muy, muy bueno, creativa tiene, tiene por dónde heredar, así que lo que se hereda uh -huh. no se hurta. Sí, es ella práctica, bueno, también, mi hijo no le da por lo, lo artístico, pero es un muy buen niño también. Este, él en su en su. Perfil también es muy bueno, muy buenos niños, ambos. Qué lindo, ¿Sí? qué lindo. Sí, yo me acuerdo cada vez que teníamos reuniones, ya no, estoy con los niños, voy para acá, siempre pendiente de ellos. Ah, sí, sí, eso. <risa> eh, pero es algo que, que me complace, la verdad. Sí, bello. Eh, eh. Se, se pasa tan, tan rápido el tiempo sí. de, de la infancia, y mm. cuando te das cuenta... Este, ya se te fueron y sí. si no lo aprovechaste, pues ya, ya es no vuelta, irreversible. ¿no? <ríe> pero tú dices, no sueltes a flores, ambos hacen un gran equipo. Sí, es verdad, verdad. Uh -huh. sí, sí, la verdad ¿Qué iba sí. decir, Pero entonces lo de, la, de, de médico, de medicina, tú ya no nada. Eh, fíjate que yo siento que, que lo aplico más bien en, en el tema del, del entrenamiento físico y en la nutrición, porque... Aquí en, en Estados Unidos no, no estoy calificado para ejercer, entonces Ay, por eso ya. por eso no lo he hecho. Mm, mm. Pero sí, o sea, es, es algo que, que tengo pendiente, pero pues la verdad este no. Yeah. Tienes tantas otras cosas eh, que no, realmente uh -huh. no son prioridades. Mm. Sí, aparte el sistema de salud aquí la verdad no, no es algo que me, que me atraiga mucho. O sea, mm. el, el, el ver pacientes a destajo... Mm. Este, mucha presión seguro, la, Las aseguranzas Y todo eso Qué Es horrible. algo que, que prefiero Evitarlo sí. sí, te entiendo sí. También este, les quería comentar Que tengo una, una fanpage Que creé a partir de la publicación del primer libro eh, Ahorita Casi son 80 mil seguidores este, ¿Qué me dices? La verdad es, <risa> ¿Cómo lo haces? <risa> Dios mío bueno, ¿Cómo pues se llama tu fanpage? Se llama Que no muera la poesía. Así que trabajando nomás. <ríe> trabajando y, claro, pagando publicidad también, claro. Este es, es obvio que, mm. que orgánico no vas a tener nunca no, no, no, este, no, no, no, 80 mil seguidores, pero, pero es gratis. O sea, ya, ya tengo, ahí publico mis poesías casi. Eh, Fotografías mías que, que a muchos no les gusta ¿eh? también. ¿Por qué? ¿Por qué la fotografía? Pero también tengo mi mi público Que, que le gusta sí, y, Yo y soy sí, tu pan sí. sí, he, he llegado a, a tener publicaciones con más de mil likes Entonces eso Da ha, gusto habla, da gusto Para de qué, qué cambiarlo ¿no? Si está todo bien, ¿para qué cambiarlo? Uh -huh. y, y también ahí publicamos eh, Poemas de de autores famosos, algunos videos que tengo con, con personas como, como Pablo Neruda, como Borges, como... ah perdón, ay, se, me fue, se me fue el nombre. Eh, con Gabriela Mistral, con Juan Rulfo. Bien. Entonces, videos este, que tienen un valor histórico y que no los ves eh, casi en ningún lado. Ajá. O sea, es carvado para, para tenerlos, sí. Y cualquiera que, que le interese el mundo de la poesía puede darse un pas, una pasada por, mm. por mi página y allí va a encontrar material que, que de seguro les va a agradar. Una entrevista con Julio Cortázar, tengo uh, poesías dichas en, en la voz de Pablo Neruda, entonces ahí mm. en los videos de, está muy atractivo. Y, y sí, le, he tratado de ponerle un poquito de, de energía a esa página para... Sí, se nota, para sí, seguir. estoy mirando. Muy bueno. No, y tú tienes, es tan polifacético, Dios mío, que yo pensé que... Y dije, bueno, vamos a hablar de tu libro y todo. <ríe> me sorprendiste. A, pero a ver de me, qué hablamos con este. Sí, de qué vamos a hablar, vamos a hablar del libro, de qué. Uh, me dejaste no, muda. Y, no, y fíjate que, que yo no soy, así para... Para entablar conversaciones no soy muy, muy apto, ¿eh? O sea, yo me sorprendo de algunos compañeros y eso que, que les dices sola y ya no los paras. Como tú? Entonces... <risa> dice mi amiga Milvia, eh, recita un poema tuyo. O que le leas un poema no. tuyo, ¿no? ¿Puedo, puedo leérselos si gustan? Sí, por supuesto. ¡Ah! Un honor. A ver. Bueno, esto se llama hilos entrelazados. Solo bastaba cansarse de no darse cuenta. Nunca me percaté que nada estaba terminado antes del solsticio. Tú era parte de un telar, donde los hilos acabarían por entrelazarse a la perfección. Hoy, cuando veo hacia atrás, todo tiene sentido. Todos los ensayos fallidos a ti te hacen más noble y ponderada. En el otro lado. Tú, sorteando las olas tempestuosas de tu propio naufragio, tan llena de hermosas cicatrices que la lameré algún día. Perfectos quebrantos que forjaron el callo de tus huesos. Ya lo sé, tu coraza es dura, tus flancos infranqueables, pero eso no es nada que no pueda curar la ternura. Wow. A mí me gusta mucho. Ah, lindo, lindo, lindo, lindo. Precioso. Sí. Espero que Yo las sí, fans espero. que están viendo se estén contentas con lo que... Bellísimo, dice Mari. Por supuesto. Lindo, ah, lindo. Ah, Más ah, que gracias, gracias Mari. Qué, qué bonito. Gracias por compartir, dice María Julia. Bello, dice mi amiga. Sí. Oh. Les voy a leer otro. porque ¿Sí? ya, me, ¿Sí? ya, me ya me provocaron. <risa> A ver, no, a, dale, a ver, dale. párenme. No, no, no, sigue, sigue, Dice, sigue. Dice, cuando te amo. Cuando se ama, como lo hago yo a ti, no son necesarias las palabras, los versos, las flores, ni las citas por lugares sin mirones. No se requiere el entorno coadyuvante con sonidos armoniosos, ni la brisa con fragancias de maderas. Sobran los mundanos argumentos de romance fabricado, no hace falta ni la piel, las caricias o la cama. No sobra la luz, no falta la penumbra. Cuando se ama, como lo hago yo a ti, solo falta el fatuo recuerdo que en mi mente permanece intacto de la última noche que te vi. Okay. Wow. Bueno, ¿En quién estás está pensando como... tú hoy? <risa> Sí, anoche sí. lo estuve repasando Antes, estaba, como tengo el libro En el uh -huh. e Entonces lo estuve repasando anoche Sí, lo estuve leyendo un poco Sí lindo, lindo. Pues eso, es, eso es parte de, de lo que De lo, de lo poquito que hacemos oh, <risa> No qué este, a, Ayer me pasó algo súper raro este, estuve, estuve trabajando hasta tarde en la joyería Casi hasta las 2 de la mañana Y y Claudia tiene un, un club de, de lectura y me había invitado, este, nada más que es a las seis de la mañana de, de Canadá, sí. entonces prácticamente es a las tres de la mañana mías, sí. entonces ya me estaba acostando cuando me suena el teléfono, ¿estás listo? Eh, no, nos soltamos a reír los dedos digo, todavía no me duermo, <risa> ella pensó que me iba a despertar, y sí, y pero listaste. bueno. Sí, participamos, este, aunque es un horario prácticamente muy, muy difícil para mí, la verdad este. Despertar a las 3 de la mañana para ponerte a leer como que no es algo muy, no, no es lo muy, primero que muy fácil sí, sí lo quisiera hacer y, y no me gusta decir que no y, y es algo que me gusta Pero, pero sí, la verdad, este, el horario, puede ser que, que yo lo haga un poco diferido para participar un poco, pero, pero sí Bonito Así es. Adam. Con todo lo que tú haces, yo creo que es increíble cómo te, cómo te estira el tiempo. Como me dice mi marido, yo no entiendo cómo haces tantas cosas en el día. Bueno, cuando uno le pone pasión a las cosas, yo creo que es, sí. es, todo, es increíble el tiempo. Sí, la, la pasión es todo. O sea, cuando haces cosas que te gustan, no te importa que, que pasen las horas, no te importa a veces estar encerrado, no te importa el, el clima. Este, es y. Y pues a, a mí me pasa así, o sea, cual, todas las cosas que hago me, me gustan, por ejemplo, la semana pasada compuse una canción, ese, ese mismo día escribí un poema, este, estaba preparando algo del programa de, de entrenamiento y aparte de la joyería, entonces, <risa> imagínate. Sí, Mari dice que hacemos milagros con el tiempo, sí, a veces yo digo, Dios mío, yo no creo que tengo 24 horas al día, tendré 48, porque yo hago cosas, de... yo mismo a veces me sorprende, ¿cómo pude hacer todo eso? Y a la edad que tengo, no. porque tampoco soy una niña, ¿no? Pero... No somos unos niños, pero, no, no pero niños. parecemos sí, sí, pero estamos en nuestra mejor edad, ¿sí o no? Sí, la verdad eh... que sí yo me siento feliz, yo creo que ni en ninguna época de mi vida, ni los 30, ni los 40 me he sentido tan bien como ahora, feliz. no Y aparte, paz. otro otro tópico, este como tenemos conocidos este en ambos uh, lados del, del océano, ¿Sí? uh, o sea, los horarios son una locura, este <risa> a, a veces, <risa> no sé si dar los buenos días, las buenas noches y... Y aparte se te duplica las cosas por hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. No, sí, eh, pero es maravilloso porque imagínate todo este año que hemos llevado llevamos haciéndonos entrevistas o, o las reuniones que hemos tenido, tú a una hora y otra hora, pero... Dice mi amiga como el vino, entre más viejo mejor, ¿no? <risa> <risa> sí. No, sí, pero yo digo que lo que nos ha sucedido a nosotros, especialmente a nuestro grupo de... De escritores que nos hemos conocido, hemos formado ese grupo tan bonito de amigos, de un amor tan grande Yo, yo los aprecio muchísimo, muchísimo a todos ustedes y ojalá, ojalá algún día podamos juntarnos Ya sea en Europa o uh -huh. en América y darnos un gran sí. gran abrazo y estar juntos un tiempo, compartir poemas, escrituras, cualquier cosa y... Sí, es algo, algo que tenemos que hacer, la verdad Sí ya pronto pasará esto y ya podremos Estar una vida un poquito más normal No creo que tanto normal como antes Pero algo más parecido A la normalidad Pues pero... poco a poco aquí Para el día 18 ya está programado Que la gente puede o no usar uh, Mascarillas si sí, Si lo prefiere okay. Yo pienso que, que casi nadie va a preferir No No, estoy no, obviando, no, estoy no usarla sí. Así que, que Ya estamos más próximos Dice, claro que sí, vamos a ir juntas a México, a Canadá, California y a España Dice Mari, ella me acompaña a todas mis locuras, ¿eh? así que cuidado con ella Porque las dos somos dinamita Sí, sí no, a, Aparte, algo increíble, el crecimiento que han mostrado todos La manera de exponerse en la cámara Tú sí, sobre todo, sí, este con cada programa te veo más más entera más sí, No, con, yo te el primer día con María Julia Gracias a Dios que fue con ella, porque le dije, tú tienes que ser la primera contigo. yo Hemos estado muchas charlas, masterclass y talleres y todo. Pero digo, yo es que me daba terror, terror. Yo tiritaba mi boca. Oh, me decía, no, pero se te escucha muy normal. Sí, pero por dentro era una cosa horrible. Isabel del Ángel está con nosotros también. Y poco a poco pero ya, ya... el tiempo y todo lo que es, como tú dices, el ejercicio, tanto el ejercicio físico como esto de estar así programándote todos veces por semana. Es algo increíble porque ya tú ya te programas, que lo voy a hacer, lo voy a hacer, no importa, no te pongas nervios. Son amigos, o sea, todos los que yo he entrevistado son amigos míos, o sea, no hay ningún miedo. No. Y aunque no lo fueran, este te das cuenta que, que es como tener una conversación con una persona en sí. la calle y entonces, no, eh, pues el nervio se va, se va pronto y, y por eso la, la, lo que proyectas cada día pues es, es algo más natural. Más. Justamente. Menos posado, ¿verdad? Esto, no, y la idea mía desde un principio con esto fue que todo fuera del alma, o sea, que, porque a veces me mandaban la gente que le decía, bueno, tal día tenemos, dice, ¿qué me vas a preguntar? Mándame las preguntas. Le digo, no, no, no, no, no, no, preguntas, no, no, no, aquí tú hablas lo que te dé la gana, menos política y religión, a menos de que el tema sea de libro específicamente, pero así, que entremos en debate político de religión, no, pero de ahí todo lo sí. que tú quieras hablar, eres libre. Y esa es la sí, idea porque aparte no, no, no aportas nada, o sea, tu, tu opinión y, y nada más, este, confrontación con algunos, uh, entonces, mejor a, hablemos de, cos, cos, de cosas bonitas. Eso, pero... que edifican, que te llenan el alma, que te dan alegría, que te inspiran más que todo a seguir adelante, eso, eso es lo que da uh -huh. gusto. Si Así es. Pero tienes algo más para contarnos, te doy la oportunidad para que tú despidas el programa. Ya hemos estado 45 minutos en el aire. Hasta ¿Tan pronto? Que... Sí. <risa> Se fueron volando la verdad. Sí, sí, sí. Acuérdate que yo lo transmito después en YouTube, en mi canal, lo subo al podcast y después en Facebook también, por supuesto. Así que en cuatro plataformas, en podcast, en todas las plataformas de podcast estamos. Así uh -huh. que te van a escuchar en todo el mundo. No, y me vas a tener que dar unas clases después ¿eh? sobre eso Sí, tranquila, sí, correcto. ya está en el programa En el programa de, los, de, de nuestra asociación está de podcast Así que inscríbete Sí, <risa> ah, qué bueno Sí, porque yo tengo un podcast es, es, eh, a través de Anchor Sí, yo también tengo Anchor como base ah, De ahí sí. yo ah. lo distribuyo Ah, ok Evox bueno. también, pero e -box eso, eh, no, ellos no comparten con eh, Anchor Entonces hay que hacerlo sí. por preparado Uh -huh. Sí, no, eh, es mejor hacerlo con Anchor porque sí. eh, está en más plataformas al mismo y, tiempo. Más, Spotify, más tienes todas las plataformas ahí. en sí. Mucho mejor. Uh -huh. No, pues nada más para, para terminar, que eh, espero que con mis libros tengan buena aceptación lo, los siguientes. Este, Ya estaré eh, mostrándoselos. Eh, yo calculo que alrededor de. Una o dos, dos semanas, ya tendré el material suficiente para ir este cuadrándolo. Uh -huh. eh, de hecho, Anatema ya, ya nada me, me faltaba la imagen, entonces prácticamente. Ya, ya está. Mm. Ya está listo. También lo vas a subir por Amazon, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. por Amazon. Yeah. Y, y creo que Tertulia, también lo vamos a subir por otra, por otro medio. Lo, lo, me lo van a. Hacer el favor de publicar en Europa. No, okay. no no estoy enterado muy bien a través de qué, de qué plataforma o, o de qué manera, pero espero que, que tenga buena aceptación. Mis, ¿Pero digital mis, o uh, por medio de una librería? O va a ser en, en ambas en ambas formas. Ok. okay. Sí, pues es, es, es lo que se estila, ¿verdad? Este, sí, sí. Entre más... Entre más presencia tengas en diferentes plataformas, pues es, sí, es sí. algo que, que incluso no no yo no quiero este, vivir de la de la publicación de libros, ¿verdad? Es, es algo como hobby, pero no. pues algo es algo. Sí, por supuesto, ¿no? Y eso que poco a poco te das a conocer, la gente te va viendo más y te va leyendo, entonces a mí me sorprendió hoy día, me mandaron un mensaje de España que queremos hacerte una entrevista. Dije, ¿eh? ¿A mí? Sí, queremos. Hacer? Dije, wow uh -huh. <risa> Así que, mira, por ahí, algo, algo se va abriendo. Sí, sí, sí. sí un, no. un cabo lleva otro cabo, ¿verdad? Y, sí. y ahí se van juntando. Y todo lo que se hace con amor, con pasión, como dijimos recién, es, es lo que llena y lo que llega realmente a la gente, porque la gente nota cuando tú lo estás haciendo de verdad. Que no es uh -huh. una cosa fingida, trabajada, aquí hago esto, listo, me voy a otra parte. No, lo que se hace de amor, como haces tus joyas, tus poemas, se nota, se nota. Uh -huh. Qué bueno. Y que pronto pues, quiero tener uno por aquí. <risa> sí, voy a, voy a buscar los mensajes que me has mandado para ver. ¿Cuál que, me gusta más? El... Bueno, Jorge, un amor, te quiero mucho, mucho Y ojalá que esta no sea la última Que sea la primera de muchas, muchas veces que podamos estar juntos Y claro sí. cuando tú tengas tu nuevo libro, me avisas Y así que volvemos otra vez a la entrevista Y qué sí. más te puedo decir otra vez Muchísimas gracias por participar, por ser el primer varón de mis entrevistas Un orgullo Tu primera vez, tener... sí Sí, primera vez <ríe> Así que no, ha sido un placer realmente, placer estar No, con también para mí. Vez. Al contrario, muchas gracias. Los sí. quiero mucho a todos. Besitos, a los un abrazo que estuvieron muy grande en... y pronto lo estamos viendo otra vez. Chadito.